Señor ministro, hace poco menos de un mes un ciudadano en Alfaz del Pi, vecino de Alfaz del Pi, fue detenido y denunciado por agentes de la Policía Nacional delante de su hijo de siete años, después de recogerlo en el colegio y delante de los padres de, del resto de alumnos. Señor Zoido, es prácticamente imposible saber con exactitud cuántos casos se producen de abusos contra ciudadanas y ciudadanas por el hecho de hablar una lengua oficial distinta del castellano, pero sabemos que son más de los que se denuncian judicialmente y que son más también de los que se reflejan mediáticamente. Pero es que la invisibilización es parte de este problema, porque muchas personas se encuentran en una situación de indefensión al ser víctimas de este tipo de comportamientos por parte de quienes deberían protegerles y velar por sus derechos. En este país, señor Zoido, hay una minoría de personas que todavía hoy sienten como un insulto que hablemos en una lengua distinta del castellano. Todavía hay quienes conciben que esto supone una amenaza para la estabilidad y para la unidad. Por suerte, la mayor parte de la sociedad española no se encuentra ahí, sino que reconoce y defiende la diversidad de España. En nuestra opinión, lo lógico sería que el Gobierno reconociera que existe un problema y llevara a cabo políticas para seguir avanzando en este terreno, para mejorar la formación de los funcionarios públicos y de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el terreno del plurilingüismo y de la diversidad cultural. Pero no podemos esperar nada de eso por parte de este Gobierno y del Partido Popular, porque son ustedes herederos y portavoces de esa tradición de intolerancia hacia la plurinacionalidad. La virulencia hacia la diversidad cultural, señor Zoido, es parte de su matriz ideológica. De hecho, si España es hoy eh, un proyecto nacional en entredicho, es responsabilidad de sus indudables esfuerzos por promover el rechazo hacia aquellos pueblos con una cultura y una identidad propias. y En nuestra opinión, es profundamente antipatriótico que se niegue el problema y se promueva una idea de España que reniega y tiene miedo de su propia diversidad interna y que con ello excluye a millones de ciudadanas y ciudadanos. Desde nuestro grupo parlamentario deseamos que el Partido Popular, entre por fin en el siglo XXI. Les pedimos que tengan sentido de la responsabilidad y dejen atrás su visión trasnochada de España, que nos empobrece Vaya terminando, señoría. Sí, señor Presidente, y que alimenta el conflicto. Señores del Partido Popular, les invitamos a que acepten su país tal y como es. Plurinacional. Querer este país significa amar su diversidad de culturas y querer la libertad y la igualdad de sus pueblos. Acabo con una cita de un gran artista valenciano, Ovidi Mongeor, que decía que hay gente a la que no le gusta que se hable, se escriba o se piense en catalán. Y es la misma gente a la que no le gusta Termine, que señoría. se hable, se escriba o se piense. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez.